Hola, soy Diego Ortega, fisioterapeuta. Eh, voy a explicar la importancia del ecógrafo en las nuevas técnicas de la fisioterapia avanzada. Eh, hoy en día, los fisioterapeutas hacemos fisioterapia invasiva. Aquí tenemos un, un aparato de fisioterapia invasiva. Aquí ahora a este paciente le vamos a realizar una EPI en un tendón rotuliano. La importancia de utilizar el ecógrafo es básicamente para... Eh, ecolocalizar y ser muy eficaz a la hora de tratar los problemas tendinosos, ya que tratamos solo la zona de lesión sin tratar el resto del tendón sano. También con esto de con, utilizando el ecógrafo lo que intentamos conseguir es no dañar ninguna estructura vasculonerviosa, aneja al, a la zona donde eh, está la patología. Y nos da también un control evolutivo de la lesión después del tratamiento. Es decir, vemos cómo va mejorando eh, la patología en función del tratamiento que estemos realizando. Así que el ecógrafo se convierte en una herramienta indispensable y muy necesaria a la hora de utilizar, de practicar mmm, terapia invasiva. Desde Fidia, nosotros los fisioterapeutas todos estamos especializados en ecografía un saludo y aquí estamos para lo que necesiten.